Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, acá te quería mostrar parte del RUNCORF para que veas cómo es el tema del martillito. Lo que estamos viendo es, bueno, lo que golpea la bobina y que le inyecta el pulso negativo para que emita a través de su bobina primaria un pulso cuadrado, pero de origen negativo. Ahora estamos viendo a... Oudin, uno de los tres científicos que en ese momento descubrieron la energía de la éter a través del generador de Runcorf añadiéndole una bobina más dos capacitores para separar la parte eléctrica de la parte radiante. Acá estamos viendo el sistema de Marconi, pero también tenemos lo mismo. Vemos una pila, la bobina, que es el Runcorf. Vemos una parte que dice oscilador. Que bueno, son saltos de chispas a través de esferas que hacen que la señal se module. La señal tierra-antena. Por otro lado a la derecha estamos viendo el receptor. Bueno, en básico el circuito es un generador de Runcorff con una bobina con un capacitor más el salto de chispa. Ese sería el diagrama básico para lograr la resonancia armónica en un circuito ahora estamos viendo también la bobina que está adentro de un vaso de acrílico o de vidrio porque se la, se la sumerge en aceite para que no tenga fugas esa es la bobina de alta tensión tiene un primario de un calibre grueso como 2 milímetros y tiene un secundario que son varios carretes finitos en este caso este módulo se le conecta a la parte de la derecha donde está el vaso largo, que es un vaso de Leiden, un capacitor. Se le conecta el generador de Runcorf. Una vez que arranca, la salida, que es la que tenemos a la izquierda, emite pulsos que vuelve a tomar el codo del capacitor a la derecha. Arriba tiene un codito, bueno, ahí le falta un rombito que es el que receptaría las ondas. Entonces lo hacemos prender con el Runcorf y luego se lo desconectamos y sigue andando. Acá tenemos el mismo modelo, pero este ya pertenece a la generación de bobinas de Darson Ball, Odin y Tesla, que fueron los tres científicos que descubrieron la energía fría de la éter. Acá tenemos el esquema básico, tenemos una serie de baterías, que son seis, tenemos al generador de Runcorf, luego tenemos un SparGap, los dos capacitores para filtrar la eléctrica de la radiante. Y por último la bobina que tiene una puesta a tierra y otro que se va al aire. Con esto transmitimos. Acá estamos viendo el secreto de, del generador de Lapkowski o del generador de Runkorf Para generar energía fría a través del martillo que le induce al núcleo los pulsos negativos. Bueno, acá estamos viendo el, el generador de tesla para generar electroplasma y bueno lo que estamos viendo es que el generador de Runcorf, nuevamente su salida va a un spark gap y luego a los dos filtros a los dos frascos capacitores luego va a una bobina de baja pocas vueltas y luego a una bobina de muchas vueltas sería como la bobina de tesla no y la bobina de tesla se cierra en un spark up y luego las dos salidas se conectan cerquita y emite electroplasma. Bueno, acá volvemos a ver el mismo módulo, pero arriba podemos ver cómo esta electricidad fría se usaba para la salud de las personas. Estamos viendo una cama medicinal que fue hecha por Darsson Ball, uno de los tres científicos que descubrieron el aéter. Acá tenemos los tres módulos. El primero, de la izquierda, obedece, pertenece... A Tesla, el ingeniero Tesla utilizó, como vemos, de abajo para arriba. Vemos el módulo de pilas, luego vemos el generador de Runkorf, luego tiene un Gap y tiene los dos frascos capacitores. Esa configuración la vamos a ver en los tres dispositivos. El segundo es Darson Ball y el tercero es Odin. Los tres usaban la misma generación de energía radiante. Pero Tesla... Usaba una bobina de Tesla, que es lo que estamos viendo en la última parte del primero. En el del medio está la bobina de Ball, la configuración de él, que es con una sola bobina. Pero luego a la derecha, Odin nos muestra su configuración con dos bobinas. Ese cosito que tiene sería la salida de energía radiante para curar huesos, eh, la sangre, todo lo que sea del cuerpo humano. Bueno, y acá estamos queriendo, viendo al viejo y querido generador Runkorf. nuestra próxima misión para poder encarar toda esta nueva ciencia que está en pañales y que ha sido puesta en nuestras manos a través del generador de Runkorf. Les mando un beso y nos vemos. Chao.